Una vez hemos visto los elementos básicos del plano vamos a ir un poco más allá y vamos a ver dos aspectos que podemos trabajar con ellos que son los movimientos rígidos y las teselaciones. Empecemos por los movimientos rígidos que también podemos llamar isometrías iso de igual y metría de medida que ya dijimos que eran transformaciones o putadas que podemos hacerle a la figura de tal manera que se queden iguales longitudes y ángulos entonces esto para verlo, creo que va a ser mejor que acerquemos un poco la cámara y lo veamos sobre la mesa. Imaginaos lo siguiente. Tenemos una figura plana. Pues, por ejemplo, un hexágono que no es regular. Como esa que tenemos ahí. Aplicarle un movimiento rígido se podría ver haciendo una copia de esta figura en un plástico transparente, como puede ser este, y moviéndolo sin doblar o romper el plástico pues esto sería un movimiento rígido, esto también o incluso esto que está aquí y podemos hacer tres cosas distintas el primero y más sencillo de todo son las traslaciones una traslación es el movimiento rígido que mueve todos los puntos del plano en una misma dirección a una distancia determinada por ejemplo con este hexágono que tenemos lo que hacemos es mover toda la lámina hacia una misma dirección por ejemplo hasta aquí ¿qué dirección hemos movido? pues hemos movido los puntos desde este que estaba aquí, ha llegado aquí. Entonces hemos movido en esta dirección. Y si lo comprobáramos para todos, si no se me mueve la figura, vemos que todos los puntos se han movido la misma cantidad en la misma dirección. La figura esta que tenemos aquí, decimos que es el trasladado de la figura original. El segundo movimiento que tenemos son las rotaciones o giros, que son movimientos que tienen un punto que llamamos centro, y mueven todos los puntos del plano alrededor de ese punto, un ángulo fijo determinado. Esto lo podemos ver mucho más fácilmente si utilizamos de nuevo el plástico transparente. Solo tenemos que tener la copia de nuestra imagen y decidir cuál es el centro de giro. Pues yo, por ejemplo, voy a decidir que este puntito que está aquí es el centro de giro. Este que tenemos aquí. ¿Y cuánto queremos girar? Pues yo voy a girarlo 90 grados. Es decir, si tengo esto que está aquí, pues esta línea llegará... Una vez girado 90 grados, hasta esta que está aquí, que voy a marcarla por aquí para poder verla por detrás. Una vez tengamos esto, solo tenemos que colocar nuestros dedos en el punto de giro y hacerla rotar hasta llegar a nuestro ángulo deseado. Entonces, habremos girado nuestra figura original hasta esta, un ángulo de 90 grados. Este punto puede estar tanto dentro como fuera, como sobre la propia figura. Para que os hagáis una idea, cuando giramos sobre nosotros mismas, si nos miramos desde arriba, el punto de giro está en nuestros pies. Es decir, como si estuviera dentro nuestra. Y lo que hacemos es girar todo nuestro cuerpo. Y en muchas sillas de escritorio, el centro de giro está en esa barra que tenemos justo debajo del asiento. El último movimiento rígido básico es quizá uno de los más trabajados en esta etapa escolar. Y son las simetrías. Una simetría es un movimiento rígido que fija una recta que llamamos eje de simetría y para cada punto encuentra otro que forma un segmento perpendicular al eje y se encuentra a la misma distancia que el eje original. Esto es una forma muy enrevesada de decir que la simetría hace lo mismo que un espejo. Le da la vuelta a todo, por decirlo de manera intuitiva. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestro eje de simetría, que por ejemplo voy a coger esto que está aquí y si tenemos nuestra figura y la copia, lo que hacemos es darle la vuelta como si fuera un libro alrededor de este eje. Podéis imaginaros el eje de simetría como si fuera la espina del libro. Pues queríamos pues pasar la página. Esta figura que nos ha salido es el simétrico de la original. Y podemos ver eso que he dicho al principio, pues, ¿cómo? Todos los puntos, si los unimos cada uno con el correspondiente, nos sale un segmento perpendicular al eje y esta distancia que está aquí es la misma que estaba aquí. Como podéis ver, de esta forma podemos trabajar de manera muy sencilla los movimientos rígidos y además es algo que pues, pueden hacer las niñas y los niños de manera manipulativa. Solo necesitamos algo transparente, esto ha sido simplemente un papel de plastificar sin nada dentro o con cualquier plastificador en el que metamos documentos y jugar con ello. Incluso no hace falta que el material sea transparente. El papel, al ser translúcido, muchas veces nos deja ver qué hay detrás y podemos copiarlo, moverlo y ver qué ocurre cuando hacemos estas transformaciones rígidas. Pero tampoco es necesario que tengamos o que calquemos. Muchas veces, cuando coloreamos una figura, pues, por ejemplo, voy a colorearla un poco, así de manera mala y rápida, y doblamos el papel, voy a hacerlo con uno transparente para que lo veáis, si presionamos... Se transfiere esa, ese dibujo muchas veces si lo utilizáis con témpera entonces podéis ver aunque no se aprecia del todo bien sí que se ve esa parte simétrica de la figura todo esto son los movimientos rígidos básicos pero podemos combinarlos entre ellos os invitamos a que investiguéis o que investigue vuestro alumnado qué ocurre cuando lo hacemos uno detrás de otro. Por ejemplo, si hacemos una simetría y después otra, si hacemos un giro y después otro, si hacemos una traslación y un giro, todo esto pues como hemos hecho dibujándolo en un papel transparente y explorando o con cualquier otro material que podáis encontrar. Vamos ahora por las teselaciones. ¿Y qué es teselar? Teselar el plano es recubrir el plano siguiendo una regularidad o un patrón de tal manera que no quede ningún hueco libre. Y tenéis teselaciones muy cerca vuestras. Si os vais al cuarto de baño o a la cocina, es muy probable que las paredes estén recubiertas por teselaciones, por la misma figura una y otra vez. O incluso el suelo. Las baldosas cuadradas del suelo también forman una teselación. Y seguro que si habéis tenido experiencia en educación infantil, o si recordáis vosotras mismas, cuando les damos piezas geométricas al alumnado, lo primero que hacen es encajarlas una detrás de otra de tal manera que no queden huecos. Ahí están teselando. Con esto además podemos trabajar aspectos que ya hemos visto de la lógica, como las clasificaciones, escogiendo siempre las mismas figuras para teselar, o las seriaciones, si dentro de ese patrón o regularidad seguimos, por ejemplo, los mismos colores. Entonces, como antes, esto va a ser bastante más fácil si acercamos la cámara y la ponemos enfocando a la mesa. Os invito a que paréis frecuentemente el vídeo y sigáis lo que estamos haciendo aquí. Bien dibujando o incluso recortando figuras. Como ya hemos dicho, el objetivo es rellenar la mesa sin dejar ningún hueco, siguiendo un patrón. Entonces, vamos primero a probar utilizando una única figura. Es interesante primero ver qué polígonos regulares podemos utilizar. Porque tienen unas características interesantes al tener todos los lados y ángulos iguales. Además, los polígonos regulares son los que suelen estar presentes en la mayoría de materiales con los que trabaja la geometría por lo que son los primeros que nos vamos a encontrar. Y vamos a ayudarnos de uno de estos materiales, el polidrón, que son polígonos encajables para trabajar la geometría en tres dimensiones, pero podemos utilizarla también para aspectos de la geometría plana. Entonces vamos a empezar por el polígono regular más simple que conocemos, el triángulo equilátero. ¿Podemos recubrir el plano utilizando solo triángulos? Vamos a verlo. Entonces tengo aquí varios triángulos equiláteros y si intent intentáis encajarlos unos con otros, pues veis que podéis. Pues tenemos que girarlo. 180 grados, bueno, este tiene la pestañita aquí, pues puedo encajarlo aquí, este de manera alternada me lo encajo por aquí, eh, este así, siento el ruido que se pueda formar por tener el micro en la mesa, y hemos llegado a esta figura y podríamos seguir ampliándola por aquí, siempre hay uno arriba, uno abajo, y veis que puedo seguir repitiendo esto hasta el infinito y más allá. Así que, con los triángulos equiláteros, sí que podemos teselar el plano. Entonces, con el triángulo podemos. Veamos qué pasa con un lado más. ¿Qué ocurre con los cuadrados? Pues esta es probablemente la más común que nos encontramos. Y se ve fácilmente que también es posible. Porque simplemente tenemos que colocar cuadrados uno al lado del otro. Conectados por sus lados. Y así, pues como nos podríamos encontrar en un suelo conseguimos recubrir todo el plan y podría seguir pero me canso vamos a por una figura con un lado más los pentágonos regulares si tenemos pentágono e intentamos colocarlos uniendo sus lados pues dos podemos el tercero lo podemos encajar y al colocar o al intentar colocar el cuarto que estaría por aquí vemos que no nos encaja porque se nos queda este huequecito por aquí que ni de coña podemos meter ese pentágono entonces con los pentágonos regulares no se podría hacer y con los hexágonos pues con los hexágonos si lo realizamos vemos que podemos encajar de tres en tres este tiene unas marcas que no voy a utilizar Pues, vemos que sí que podríamos seguir uno detrás de otro. Y si os paráis a pensar, esto también os puede resultar familiar. ¿Hemos visto esto alguna vez en algún sitio? Pues sí, las abejas hacen sus panales con cada hueco con forma hexagonal, no dejando ningún espacio. Entonces, ¿por qué pueden teselar estos polígonos y otros no? ¿Qué tienen en común los que sí pueden teselar? La clave está en el vértice en el que se unen estos polígonos. Si nos fijamos en los ángulos que se unen en ese vértice, veremos que todos hacen un ángulo completo, es decir, un ángulo de 360 grados. En cada uno de esos casos, todos suman eso. En los triángulos tenemos 6 triángulos de 60 grados, entonces tenemos 360 grados. En los cuadrados tenemos cuatro ángulos de 90 grados, 4 por 90 son 360, y en los hexágonos tenemos tres ángulos de 120 grados, que también son 360. En el pentágono, que no habíamos podido, tenemos tres ángulos de 108 grados, que nos deja en 324 grados, sin la posibilidad de meter otro de 108 más. Las teselaciones que se pueden realizar solo con polígonos regulares, como son estas tres, se llaman teselaciones regulares. Muy original el nombre. ¿Y qué pasa con otros polígonos que no sean regulares? Vamos a verlo. Cojamos un triángulo cualquiera. Por ejemplo, ese que está aquí. Yo, por ejemplo, además lo he recortado pues, varias veces más para ver qué podemos hacer con él. Lo he recortado yo porque, como hemos dicho anteriormente, muchas veces los materiales que tenemos específicamente estructurados para ellos solo aparecen triángulos equiláteros. Entonces necesitamos otro tipo de material. ¿Se puede hacer una teselación con ello? Pues la respuesta es sí. ¿Y cómo? Pues si recordamos del vídeo anterior, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es de 180 grados, que es la mitad de 360. Entonces, si cogemos tres triángulos y unimos en el mismo vértice cada uno de los triángulos, pues yo voy a coger este lugar de la vuelta, y voy a juntar este que es por aquí, este por aquí y este por acá. Como podéis ver, en este ángulo que tengo aquí, Sumamos 180 grados y nos faltarían otros 180 para poder completarlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente repetir la misma distribución volteada y así tendría los 360 grados. Y podría seguir completando el resto de la misma forma. Pues este lo pongo por aquí y ahora este aquí y así podría seguir hasta que me cansara o me quedara sin triángulo, que es ya mismo. Con los cuadriláteros va a pasar algo similar. Sabemos que sus ángulos suman 360 grados. Por lo que si en cada vértice unimos los cuatro ángulos, tendremos lo que queremos. Aquí he marcado con un puntito los cuatro vértices distintos, los cuatro ángulos distintos. Y lo único que tengo que hacer es, para hacerlo más fácil, unirlos. Y vemos que se nos... Completa ese ángulo de 360 grados, que podemos continuar pues con otro ángulo pues, hasta el infinito y más allá. No tengo más cuadriláteros pero podemos ver cómo podríamos seguir hasta completar la mesa. Para los pentágonos en adelante la cosa es más enrevesada y no vamos a entrar en ello pero os invito a que investiguéis, porque hay algunos muy simples como el pentágono que se asemeja a una casa, a la típica casa que dibujamos, que sí que puede teselar al plano y que tenéis ahora mismo en pantalla. También podemos teselar el plano con otras figuras cualesquiera, muchas veces con formas muy curiosas y que nos pueden servir como puzzles para desarrollar la visión espacial. Aquí, por ejemplo, tenéis algunos de ellos que podemos encajar unos con otros. Y como podéis ver, es bastante más interesante que utilizar simplemente triángulos o cuadriláteros. También os invito a que creéis vosotras y vosotros algunos más y los podéis utilizar de decoración para vuestra habitación o vuestra clase. Por último, existen teselaciones en las que se pueden utilizar varios polígonos y que se llaman semi-regulares, pero tampoco vamos a entrar en ellos. Si queréis profundizar algo más en la parte de teselaciones, tenemos el vídeo que aparecerá por aquí arriba, en el que se explica algo más en detalle, algunos de los aspectos que hemos saltado para no hacer el vídeo muy pesado y porque se nos va un poco en la etapa educativa. Como podéis ver, esta parte de la geometría da mucho juego, por ejemplo, a la hora de decorar la clase, creando nuestras propias teselaciones y colocándolas. Además, podemos investigar qué teselaciones hay en los monumentos de nuestro alrededor, como por ejemplo la Alhambra de Granada o la Alcazaba de Málaga, o incluso la que vemos en nuestro día a día por las calles. Para lo que os recomiendo, el proyecto Málaga Patterns, que tenéis aquí el enlace, que hace un estudio de qué teselaciones y patrones aparecen en nuestra ciudad. Y esto es todo hasta aquí. Si tenéis alguna duda o algún mensaje, nos lo podéis dejar en los comentarios o enviárnoslo por donde nos encontréis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.